El Guasón, bebé. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Guasón? Aquí en República Dominicana, ¿cómo te sientes? Súper contento. Este, aquí en República como si mi, mi segunda casa. Mis mejores temas son de aquí. ¿Qué te puedo decir? Súper contento. Un tema que tú lo hiciste aquí en República Dominicana, hasta con comediantes dominicanos y con un dominicano que está sumamente pecado, que es lírico, ¿cómo te sientes? Un tema que se volvió a nivel mundial, eh, por todas partes está sonando ese tema. Mira, para mí este fue un trabajo, fue un honor también trabajar otra vez con, con un dominicano. Mi primer tema con un dominicano fue solo, también se pegó igual mundialmente. Este Subete fue un proyecto de ambas partes, siento que, que ambas partes tienen buena energía, buena fuerza, este, porque piano también tremendo seguí yo en el video. ¿Te no, ¿Tú sabes montar motor? Sí, monté motor, montar motor Y siento que pues, el tema se dio Gracias a Dios Mundialmente el, el Dembo llegó Desde Europa Sudamérica, Centroamérica Y parte de Estados Unidos Completo Y para mí que o sea, logramos algo más Y eso es lo más importante de todo ese remix que hiciste ahora con Farruko y con el Alfa. ¿le dio otro otro toque, otro sazón, cómo tú lo ves? Mira, sí, el, el remix ahora que, que soltamos siento que es otro diferente, o sea, el tema pues Alfa Alfa siempre pues se respeta por, por, por, su, por su trayectoria y, y como hace el Dembow, es el, es el rey del Dembow que hace todo, me entiendes, lo lleva a un nivel él solo, me entiendes, y con los muchachos también, y siento que él lo puso como es, me entiendes, o sea, le dio un cambio, algo diferente para que la gente disfruten y vean otro oído, vean otra cosa, y Farruko me entiende como siempre, que rompe todo y pues, qué más podemos decir. Como eres de, par de parte de Carbon Fiber, este nuevo disco de ese Farruko acaba de salir, pues, sabemos lo, lo emotivo que fue Farruko en el momento del lanzamiento del disco. como trabajas con Farruko? ¿Cuáles son tus eh, tu mensajes, Farruco de, de, de positivismo, perdón, uh -huh. eh, en este nuevo voy? Al Mira, este, yo a Farruko le deseo todas las bendiciones, todo lo mejor, como siempre. Hablo con él todos los días, como si fuera mi papá. Este, Siento que, que ya, pues, él, una trayectoria grandísima, no falla ningún disco. Siento que este otro más, otro flow que él siempre viene cambiando y siempre a la gente le, le encanta. Pues yo le deseo lo mejor, como siempre, como un hijo que soy y, y pertenezco a la disquera de él. Y Gangalí viene con todo, o sea, apenas estamos empezando, los temas todos se han regalado, gracias a Dios. Este, Viene mucha música, muchos videos, así que, pues, Okay. Lo hacemos a lo mejor a Faruco, Faruco es lo mejor que hay ahora mismo en el género. Para perino Lari, eh, ¿qué tema viene eh, próximo que vas a trabajar ahora? O si viene con otro dominicano, ¿con quién vienes ahora? Mira, vienen muchas cosas, este viene otro tema con Sebastián Yatra, este, viene temas con Wisin, viene este temas este, con Braithiago, unos, unos temitas, así que fuimos trabajando, mucha música, siento que apenas estamos empezando mi carrera y hemos, he logrado muchas cosas y gracias a Dios, pues, aquí estamos en los premios, estamos nominados con Sebastián Yatra y nada, venimos a, a trabajar. Primero quiero felicitarte porque eres original y lo, lo más importante en este género es ser original, no ser lo mismo. No, amén eso gracias a Dios poco a poco entre el se he ido trabajando y pues eso siempre me, me o sea, a mí como que me, me caracteriza eso que yo sea diferente para lo verle tatuado siempre no hace eh, falta que tú no, sitio, no, no no no no hace falta que estar fuerte ni nada ni no, ni no, solo a la no, gente falta que tú llegas a los sitios restaurantes no, y, no, a la no. y come, no, no no sí eso siempre ¿qué es? pasó, que ya no, lo hace ya. no estoy más tranquilo sí lo he hecho ya, ya, ya, hace como un medio mes pero me mantengo más filtrado lo que es la música mi trabajo porque hoy en día pues hacer esas cosas ya como estoy en nivel de la carrera pues me puede afectar en ciertas cosas pueden haber demandas y esas cosas hay que hacerlo con calma, ¿me entiendes? Porque antes cuando yo empecé era fácil porque nadie me conocía, pero ahora como estamos pues, porque estamos más pegados, pero la gente te conoce y pues, hay que tener cuidado, hacer las cosas. No felicidades a ti, no, gracias, gracias a ti papi, guasón